señores en este momento vamos a conectar vía Skype con la doctora Andrea Manjarres con precisamente con, la, con el tema la COVIDianidad ustedes saben que la doctora es psicólogo y pertenece a la sociedad de psicólogos nuestro y vamos a ver qué nos tiene buenos días doctora Muy buenos días chicos un gusto estar de nuevo con ustedes caramba con sí nuestros... sí televidentes en este en este día maravilloso, ¿no? Amanecer siempre positivos y más que nunca agradecidos, ¿no? Cuando tantas personas tienen dificultades eh, de vida, dificultades económicas, pues el, el que estemos bien hay que siempre verlo y esa actitud de agradecimiento nos ayuda mucho a nuestro estado de bienestar. Eh, como tú dijiste, Francis, eh, hoy entendí que el tema importante era que habláramos precisamente de la cotidianidad. por lo mismo que ustedes han estado comentando desde el inicio del programa. Nosotros desafortunadamente eh, nos centramos nuestra atención como país en los procesos políticos sin ningún tipo de precaución, ¿cierto? Eh, muchas personas... Eh, en todos estos activismos, sin ningún tipo de protección de distanciamiento, empezando por los mismos líderes políticos de los diferentes partidos y los diferentes candidatos de su momento. Entonces, esto ha traído serias consecuencias. Eh, hay un elemento fundamental. Los seres humanos tendemos, en su mayoría, a tener resistencia al cambio. ¿no? Esto lo hablamos mucho especialmente en psicología organizacional, ¿no? Y la resistencia a los cambios, que cuando llega algo, entonces me niego a aceptar que eso es así, ¿no? Entonces me niego a cambiar mis patrones de comportamiento, eh, mis pensamientos, lo que significan cosas para mí. Eh, yo entiendo que parte de la resistencia que se ha tenido a la aceptación de la covidianidad, ¿Cierto? A la aceptación de que esto va a durar un buen tiempo en el país, así como en el mundo entero. La aceptación de que nuestro tapabocas eh, va a convertirse en parte de... El otro día yo hablaba eh, con, una, con una doctora amiga mía. Yo le decía, oye, antes nosotras las mujeres buscábamos los collares y los aretes que nos combina. Pero ahora estamos buscando qué tapabocas nos combina cuál tiene un adornito. Incluso cuando la demostraba hace un rato las imágenes de las vicepresidentas, ¿verdad? De la actual y de la electa. Sí, se, vería, la se, combinación. se veía de bien la elegante en rojo ese tapaboca y el vestuario y de, la, pre, la, de la vice. Ahí. Sí, su botón Y, un, y, una, y una, un botón ahí, ¿verdad? Yo vi algo que brilló sí. de este lado. Exacto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Como decimos popularmente, busquémosle la vuelta, ¿sí?, Ok, uh -huh. me molesta el tapo, porque nadie puede decir, ay, qué chévere, claro que es incómodo, claro que sudamos, claro que a veces sentimos como que no respiramos bien, o sea, nadie puede negarlo, ¿cierto? Pero tenemos que pensar, ¿qué vale más? Un poquito de incomodidad, pero preservar mi vida y la de mi familia, porque hay, hay, hay actitudes muy responsables eh, y muchos jóvenes, por ejemplo, piensan... Bueno, pero a nosotros los jóvenes casi no nos pasa nada. Eh, yo soy yo soy joven y además no tengo ninguna enfermedad, no soy diabético, no soy hipertenso, no, no hay ninguna comorbilidad. Pero ¿qué pasa? Que no eres solamente tú. Quizás tú, afortunadamente, lo tengas, pero sin síntomas. Pero ¿y tu familia? Pero ¿Y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y tus abuelos? Y, ¿Y tus tíos? ¿Sí? Y otras personas a tu alrededor. Entonces, tenemos que encontrar una motivación. Claro, es incómodo, es incómodo. Claro, es difícil para nosotros recordar la distancia física, ¿no? Los dos metros, uno cuánto ve a alguien que de pronto hace mucho tiempo no veía y más que hemos estado mucho tiempo confinados y poco a poco hemos ido saliendo. Entonces, el, eh, claro, el primer impulso de nosotros como latímonos, como cultura amable, solidaria, como cultura cercana, cálida, es tu abrazo, tu beso, pero eso puede significar la vida para esa persona o su bienestar o salud para esa persona o otras personas de su familia o personas queridas. Entonces, tenemos que dejar esta resistencia, ojo, a el cambio. Tenemos que aceptar todo el cambio que ha traído esta pandemia al mundo entero el cambio tanto en términos de las normas de bioseguridad, la vestimenta. Ustedes saben que yo soy la mujer de los vestidos, ¿verdad? Yo creo que ustedes como equipo pocas veces, o quizás nunca me han visto en pantalón, no. yo siempre estoy con vestido. Así pero es. ¿qué pasa? Los vestidos cortos, bueno, a la rodilla, como yo los utilizo normalmente, no son seguros. Entonces, ¿qué me ha tocado? Comprar un par de vestidos largos. Ok, me gustan los vestidos, pero usemos vestidos largos para salir, porque entonces hay que mantener las normas. Entonces, ajustarnos y buscarles el lado positivo y sopesar esa incomodidad versus la vida y el bienestar. Doctora, aquí, ay, ay, dime, eh, concluya la idea, concluyala. Ok, que acá quería hacer un llamado muy especial a las autoridades. Carolina decía, bueno, Bien. pero ¿qué tiene que hacer el Estado? Ojo con algo. Las, las comisiones realmente deben de ser interdisciplinarias. Desde luego tienen que haber médicos, desde luego tienen que haber epidemiólogos que orienten, ¿verdad?, las acciones, hasta dónde hay que limitar la movilidad y tan... Ahí tienen que haber economistas para hablar cuál es el impacto, cuánto tiempo podríamos sostener si volviéramos de nuevo al confinamiento. Entonces, todas estas ayudas del Estado hacia la gente, pero yo siento que hemos dejado mucho de lado a nosotros los profesionales de las ciencias humanas y somos muy importantes ¿por qué? les voy a decir algo el diseño de las campañas no es solamente una persona que sepa hacer un comercial bonito que sepa de producción de televisión y que sepa de publicidad ahí tiene que haber psicólogos ahí tiene que haber sociólogos ahí tiene que haber antropólogos que entiendan la cultura y la forma de pensar de la gente y que piensen cómo las campañas de concientización tienen que llegar a esas personas y no nos están integrando. Al Colegio Dominicano de Psicólogos no se le ha integrado lo suficiente y eso es parte del de poco impacto que han tenido. O sea, hay que darle cabida y acá también invito a las autoridades locales, ¿verdad? A nuestro alcalde, eh, a, a nuestro gobernador, a que integren realmente a todos los profesionales que pueden aportar para saber cuáles son las medidas. Los psicólogos son los que pueden diseñar también campañas que puedan ser más efectivas, que le lleguen a la gente. fue es muy importante. Ahora sí, dime, Fulvio. Sí. sí, un placer, doctora, eh, verla explicando con tanta profesionalidad este tema. En este caso de que nuevamente se vuelvan a cerrar algunas ciudades, ¿qué impacto podría tener en los ciudadanos eh, volver hacia atrás por la necesidad que se está dando de más contagios? Pues bueno, realmente el impacto no ha parado. Y en esto lo digo como terapeuta, ¿verdad? Por los casos que le llegan a uno eh, y el ejercicio de la terapia comunitaria, que la doctora Rosaura Gutiérrez, eh, por parte del Infodosu, ha seguido realizando eh, las terapias comunitarias eh, de manera virtual, ¿no? El tema de las ruedas sigue siendo el miedo, sigue siendo la ansiedad. Eh, hay, es cierto que hay muchas personas que han salido y, que, y no toman medidas, eh, ¿verdad?, que no respetan el distanciamiento, que ponen la mascarilla pero se la ponen aquí en el cuello, ¿verdad?, eh, como de pañoleta diría yo, pero si hay muchas otras personas que no han salido a la calle, más de lo que ustedes creen, o sea, hay personas que todavía siguen... En confinamiento, porque recordemos que hay población mucho más vulnerable, entonces hay personas que por su edad o bien sea su, su salud, ¿verdad? Si en general yo sé que mi salud es frágil, es delicada, pues poco voy a salir, aunque eh, me digan que sí, que puedo salir, que mantener el distanciamiento, que le higiene, que, que el tapabocas, no. Hay muchas personas que todavía siguen en confinamiento. Entonces esto ha seguido. Bastante fuerte. Mira. Y los problemas que más hemos visto que han continuado son los de ansiedad y tenemos otro problema ahí, Fulvio, muy importante y, y, y esto hay que tenerlo en cuenta. Así como no tenemos lugares para poder internar a las personas que tienen el, el COVID per se, no tenemos lugares para internar a las personas con fuertes problemas de salud mental, no lo tenemos. Sí. No, en no, términos no. privados, acá tenemos un solo centro médico especializado, aquí en nuestra provincia, ¿Cuál que es? gracias a Dios abrió hace hace como dos años, que abrió el, el doctor con Serenidad, y entonces tenemos okay. una sola unidad de salud mental, que además está pegadita, y es, hace parte del San Vicente, zona de riesgo, o sea, tenemos muchas personas con problemas de salud mental, producto de la pandemia, a tal nivel que necesitan internamiento, pero no hay dinero, ...para internarlos, los seguros no lo cubren... ...muchos de esos internamientos... ...las diferencias son muy altas... ...y el gobierno no está pensando eso... ...en las medidas... ...muy muy buena observación... Muy ...porque fíjese, doctora... ...yo escuchándola... ...ciertamente... ...que no... ...hemos visto una participación activa... ...de los psicólogos... ...al lado de las comisiones... ...o al lado de, de las medidas... ...porque yo creo que muchos síntomas que de esa gente... Oh, me, ...óigame, creo que no ha habido uno que no haya sido sintomático... ...todos nosotros, por, primero por no conocemos bien porque no somos médicos... ...ustedes tienen un poquito más de, de fluidez para convivir con la covidianidad... ...que el pueblo común, pero ¿quién nos induce? ¿Cómo inducir a tener una asertividad hacia la aceptación de la realidad... Y que uno pueda convivir sin en tanto miedo, porque hay gente que yo conozco que no ha salido jamás. Y todo lo hace desde la casa o se lo tienen que llevar. Eso a mí me preocupa, como sociedad, como parte de la sociedad. Pero nosotros podemos caer también en un momento cuando vemos estas informaciones que nos están llegando, del incremento, del incremento que colapsó. ¿Cómo manejar eso? Ese, ese es el punto, ¿sabes? Y acá quiero hacer una salvedad, no es que el Colegio Dominicano de Psicólogos, y en esto quiero reconocer la extraordinaria eh, labor que está cumpliendo la actual directiva eh, en cabeza del licenciado Amaury Rodríguez, él se ha acercado, ojo, al ministro de Salud Pública, se ha acercado a las autoridades, pero no se han escuchado muy de ladito. Entonces, en este país hay profesionales, no solamente de la psicología, también tienen que unirse de sociología y antropología para diseñar campañas, ojo, que sí. nos ayuden a esa adaptación de la cotidianidad, que se unan a esas comisiones y no lo hacemos. Uno, yo creo que es parte de la ignorancia, ¿no? no saber bien cuál es el rol de, del psicólogo, del sociólogo, del antropólogo, de los alcances que pueden tener, de los grandes aportes que pueden bueno, tener. Bueno, recuérdese, recuérdese que nosotros tenemos una especie de resistencia a ir al psicólogo o al psiquiatra, que creemos nos van a tirar de locos, claro. y no necesariamente, sí. sino que nos ayuden a, a la conducta, que en cierto modo al miedo, nos ayuden a la ansiedad, nos ayuden a todo eso que el ser humano sufre y lo sufrimos muchas veces callado y no automedicamos nosotros. Sí, y mira lo que, algo que tú señalabas hace un rato es muy importante. O sea, no solamente hay que tener capacidad hospitalaria para las personas que eh, tienen el virus, sino para todas las otras personas que tienen situaciones de salud física o mental en este momento. Porque pensamos, ok, las personas que tienen el virus, virus. Pero los otros, las otras personas que también tienen sus situaciones de salud, necesitan espacio dentro del sistema de salud. Entonces, eh, tú decías algo que es muy cierto. Eh, llega un momento en que eh, nos sugestionamos. Tengo una tos, ya empiezo. Ay, me duele, me duele la garganta. Cuidados si y esto. Entonces también el no manejar buenos temas de prevención en términos de salud mental hace que incluso el sistema de salud se sobrecargue más de la cuenta, sí. que incluso necesitemos más internamientos, vuelvo e insisto, en términos de psicología y en términos o sea, de salud mental, que los psiquiatras tengan que internar. Ahora mismo nosotros eh, eh, tenemos en consulta un gran volumen de personas que necesitan internamiento por cómo ha llegado sus niveles de ansiedad y no hay donde internarlos. Eh, ni lugares en términos físicos y otros lugares, ok, se encuentran, pero entonces la capacidad, si hay una recesión como quieran los ingresos, los seguros tienen una cobertura muy limitada de la salud mental, entonces fíjate hacia dónde estamos llegando, entonces también somatizamos tanto, porque claro, yo me auto, verdad, eh, me estreso tanto, me da tanto miedo la situación, que entonces el diabético se le sube más la glicemia, se les controla el asmático, el hipertenso, entonces, todas las patologías se exacerban, con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre. Entonces, si no estamos manejando esto, ¿hacia dónde vamos? Fíjate que una de las primeras políticas que crearon la mayoría de los países cuando se empezó poco a poco a salir del confinamiento fue animar a las personas a una hora de, de ejercicio físico al día. Saquen a los niños de tal horario, tal horario. Si nos damos cuenta en todos los países, acá no lo hacían. Y la importancia que tiene el ejercicio en términos de la salud física y mental en este momento es más trascendental que nunca. Es muy importante, pero no ha habido campañas que lo incentiven. Yo particularmente casi no salgo, pero salgo muy temprano en la mañana a hacer ejercicio por mi salud física y mi salud mental. Qué es bien. absolutamente necesario. Entonces, si el gobierno no prevé estas situaciones, va a colapsar más el sistema. Además, vuelve a en algo. Si la persona está muy estresada, si la persona está muy ansiosa, el sistema inmunológico se deprime. Si sí. el sistema inmunológico se deprime, queda vulnerable, muy vulnerable, no solamente al COVID, a un montón de virus y a complicarse fácilmente. Entonces, esto es muy importante. Adaptarnos a la cotidianidad requiere un equipo interdisciplinario de profesionales, no solamente médicos y economistas. Necesitamos más profesionales que pueden aportar a verdaderos diseños de promoción de la salud e intervención de la etapa tan delicada en la que estamos. Bien, gracias doctora por importantes reflexiones y conocimientos. Lo debemos de tomar en cuenta, esas recomendaciones, incentivar al ejercicio, a ejercitarnos porque ayuda a lo mental, ayuda a lo físico y ayuda al sistema inmunológico. Muchas gracias, doctora Andrea Manjarres, estuvo con nosotros comentando sobre la COVIDianidad, una realidad de verdad. Y voy a recordarle la pregunta del día. ¿Considera usted, es necesario que autoridades reanuden el estado de emergencia en el país? Vamos a ver qué nos dice la gente por ahí, por el WhatsApp. Celeste Núñez de San Francisco dice... Muy...